primero, gracias Carolina, gracias a Francia, claro. miren, en el día de hoy en las efemérides, si la tienen por ahí muchachos, vamos a comenzar por ahí, miren señor la historia está ahí y a propósito de lo que decía el compañero Francia aquí atrás, mira señores, la educación de la gente va a depender siempre de uno mismo, es importante los maestros que influyen en ti, pero después que ya tenemos uso de razón, por ejemplo, ya uno tiene más de 14, 15 años en adelante, el conocimiento va a depender de uno. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba en la universidad o cuando uno está en la universidad, uno estudia, y voy a hacer una revelación que no debería ser, pero vamos a ser sinceros, vamos a ser transparentes, la mayoría de gente estudia para pasar la materia, para llenar un examen y sacarle esa materia. ¿Qué yo he hecho de manera particular? Porque yo hice un compromiso conmigo mismo. De aprender y por eso aprendí a aprender. Tuve que estudiar el, el sistema de educación a distancia, lo tuve que estudiar para poder entenderlo y entonces eh, aplicármelo a mí mismo. ¿Qué yo hacía? A mí me recomendaban un libro. Me decían, mire, le hace eso. Pero posiblemente yo no tenía el tiempo de durante la materia leerlo completo. Entonces, ¿qué uno hace? Lee la parte que tú sabes que te van, que te asignan. Pero luego yo venía y le dedicaba tiempo, fuera de la clase, fuera de la materia, a leerme ese libro completo. Incluso, luego de graduado, yo leí eh, el libro La Historia del Derecho Dominicano, de Wenceslao Vega, que es un libro que tiene como 800 páginas, y yo, y yo lo leí de manera completa, estudiado, analizado completamente, ya luego de haberme graduado. Lo puedo traer aquí para... Y así yo he hecho, por ejemplo, en la maestría en la que estamos haciendo, Wilson Camacho nos recomendó como, como 15 libros, y daba tiempo, en un mes, a leer 15 libros. Es imposible para, la, para, para el dominicano que trabaja, que tiene 2 y 3. No, no, para, para el ser humano. Claro, a menos Puede que tú decir, te... 15 en Harvard, libros en un mes. Que en mes, Harvard ¿no? tú te metes ahí y dame sí. a estudiar que tú vas. Tú no tienes más preocupación Donde que estudiar. Donde hay que trabajar, Exacto. hay que atender muchachos y... Entonces, ¿qué yo hacía? Yo iba trabajando... Y trabajar ¿sí? y trabajar. Terminó la materia con Wilson Camacho y yo tenía todos esos libros y los sigo leyendo todavía me faltan libros que él me recomiendo pero los tengo todos igual que, que Ricardo Nieves y así sucesivamente cada vez que un maestro recomienda cinco y seis libros yo los guardo y lo voy leyendo en la función del tiempo porque la, la idea es aprender eso es lo que procura en mí un conocimiento más amplio un abanico más amplio y, una, y, un, y un criterio o más bien un pensamiento más crítico ¿qué resulta? Así como yo he hecho con esas cosas, lo he hecho con la parte de la historia. Yo no me quedé con lo que me dieron en la escuela, yo he ido a investigar. ¿Y qué yo encontré? Atención al compañero Francis, te pedía que te retractara de, de lo que es la, la España porque eso fue un periodo. Claro. En, Pero tú dijiste, en ese momento, vamos arrancar, cuando la efímera, ¿cómo vamos arrancar, se le llamó? Vamos a arrancar en 1808 con la guerra de Reconquista. Uh -huh. Atención a los estudiantes. La guerra de Reconquista, ¿que ¿quién dirigió eso? Juan Sánchez Ramírez. Sí. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó ahí? Era que en ese momento Francia tenía la parte este de la isla, es decir, lo que hoy es República Dominicana. ¿Y qué hicieron ellos en la Guerra de Reconquista? Volvieron eh, y la retomaron para entregársela otra vez a España, en representación de España. Se llamó la Guerra de Reconquista. España había cedido esta parte y ellos la reconquistaron. Entonces, ¿qué pasa? Como España estaba ocupada por allá, desde 1809, 1808, 1821, España no tenía forma de poner la atención a esta parte de la isla y por eso aquí había un decricaje, vamos a decirlo así, un debarate, quiebra total y eso, ese, a ese periodo se llamó la España boba. Pero entonces, en noviembre de 1821 se da lo que se llama la independencia efímera con José Núñez de Cáceres. Y entonces proclaman la independencia de esta parte de la isla de España. Ya ellos se independizaron de España. ¿Y cómo le llamaron a esa parte de la isla? A esta parte de lo que hoy es República Dominicana. Le llamaron el Estado Independiente de Haití Español. ¿Era porque éramos haitianos? No, era porque Haití era un referente. Había sido el único y el primer país o Estado de América completa, bueno, que había logrado. Ayudate ahí. Sí. En Francia sí. poseía por el tratado la isla. Sí. Entonces, cuando se independiza Núñez de Cáceres en el 21. Que fue el tratado de Basilea. Donde pero se se que, la parte de que se entregó la parte. Entonces, ¿qué resulta? ¿A qué se le llamó Gran Colombia? Es para diferenciar el hoy estado de Colombia de lo que era. Venezuela, sí. Guayaquil y demás sí, que estábamos todos reunidos como era. la Gran Colombia, porque era un como una especie de cónclave en el en este hemisferio. Sí, Entonces espérate. nos independizamos vamos. porque no recibió el apoyo del Gran Colombia, lo dice la misma. Pero vamos a llenarlo, nota. pero espérate vamos a llenarlo eso, que la gente lo entienda mejor vamos, okay. vamos a desmenuzarlo, ¿Qué era la Gran Colombia era el proyecto de Simón Bolívar Correcto. que era liberar a los países de América del Sur por ejemplo, en lo que hoy es Colombia, Venezuela esa parte de América, él estaba buscaba liberarla de España y se llamó la Gran Colombia, ese proyecto completo, Estábamos todos unidos. que hoy está dividido en países, ahora, bien, ahora bien aquí se le llamó el Estado Independiente de Haití Español porque Haití era un referente, había sido el primer Estado de América en ser libre, incluso la esclavitud en la isla no en Haití, en la isla la abolieron los negros esclavos que hoy son los haitianos en, con tu en la ¿y cabeza. qué pasó con la, la primera constitución? con la primera constitución de Haití establecía prácticamente la dictadura y la y la... Tiene que ir del contexto En ese momento ah. era, o, era o sangre o sangre Era o, o, o, te, o te aniquilo yo a ti O tú me aniquilas a mí Ahí Es el contexto Entonces hay que poner a la gente En con ese blancos, contexto con para mulatos. que entiendan La abolición de la isla Lo, lo mataron a Los todos. haitianos, los negros ¿m? Los negros esclavos Y la colonización en la isla Se terminó precisamente con los negros haitianos O con los negros esclavos que luego fueron haitianos Ellos fueron los que eliminan La esclavitud y la colonización le debemos mucho, aunque hoy queramos negarlo porque son negros. Pero bien, ese no es el tema de hoy. Vamos a irnos a la parte de lo que tiene que ver con la educación. ¿Dónde estará final, Duarte en el pensamiento de ese muchacho? Pero Duarte <risa> fue el que dijo: Búscame la frase No, no, pero no. Yo admiro no, al pueblo haitiano. Eso es un, un acto de benevolencia no, personal. Señores, es vamos, lo mismo. No, pero si yo buscar? digo yo admiro, no, pero estoy de acuerdo con todo lo que tú digas. Pero espérate, espérate, espérate, espérate. <risa> es que no podemos dar, señores, vamos a la parte de historia. ¿Qué dijo Juan Pablo Duarte? Juan Pablo Duarte, el creador, que era funcionario. Juan Bo, lo repitió Juan Pablo, lo repitió militar, Osto, pero Osto le dijo más. Pero, que ellos siempre han tenido la intención de ocupar Oye, pero, a los dominicanos. Oye, pero, Con razón Juan tienen Pablo que actuar. Juan Pablo Duarte, como que era un alto militar del ejército haitiano. Era un alto militar del ejército haitiano, Juan Pablo ¿Y quién, Duarte. ¿Y, ¿Y quién ocupaba la isla en ese momento? ¿Y cómo había que introducirse al sistema para poderlo combatir <risa> Ay, desde adentro? Ajá. Así. ¿Y cómo habían diputados de eh, eh, Porque ellos eran los que gobernaban. Oye, habían Oye, habían diputados ya, españoles, o sea, de la parte de esto de la isla, habían diputados del claro. Congreso Haitiano. ¿Qué cosa me extraña? Porque ¿quién gobernaba? ¿Eh? ¿Qué cosa No, pero era, era de aquí. ¿Mm? y te lo voy a traer mañana, te voy a traer ese regalito. Los nombres de cada uno de las personas que fueron diputados y que eran de esta parte de la isla, incluyendo los militares como es Juan Pablo Duarte. Pero bien, Juan Pablo Duarte dijo, yo admiro al pueblo haitiano porque siempre que lo veo lo encuentro luchando por sus derechos, algo así. Eh, búscalo por ahí, por bien. ¿Pero no, qué ejemplo tiene eso que ver en lo que se está hablando? Que aquí que se ha querido ahora, que por ejemplo, en, en el Diario Libre, porque se habla de, de la xenofobia, le, una han, de esa, de esa le, han le han buscado, una campaña, le han colocado una campaña un espacio aquí una en campaña de odio una campaña de odio ella la que la ha creado procurando que la gente bloquee al diario libre porque alguien opinó no oh, porque aquí, y aquí no hay libertad de opinión que está aquí opinando y haciendo pero, y deshaciendo y entonces hay que bloquear, hay que hacer la campaña al medio para bloquearlo ella, qué bien qué democrático están escuchando señores o sea, tú emites una opinión y hay que bloquearte de todas partes. Hay que hacerte una campaña en tu contra. Para que respete historia y hacer... los pueblos. Para que respete los pueblos. Diablo. No, no. Esa, en, el, en, la de, en la discusión Déjame intelectual la no pero, puede haber pero, manipulación pero, como pero, ella lo ha manipulado. Es irresponsable. Pero vamos, no debieran permitirle que trabaje vamos aquí Vamos a buscar Dominicana. el artículo 49 de la Constitución. Miren que no era el tema mío de hoy. Pero es que hay gente que hay que decirle no, no, no, las no. cosas. Como, vamos a buscarlo. Vamos a ¿no? suave. Vamos a y todo el mundo la... suapeando el piso esperate. con los dominicanos. Pero, pero, pero, y y diciéndonos xenofóbicos. ¿A dónde ha habido un acto pero, pero, pero, de xenofobia pero, en este país? Pero, pero claro, el hecho de dónde? que una persona... Pero, Francis, no, no, esperte, no podemos hablar los dos juntos. A, a, a, pero, espérate, a, a vos, no, esquivó, yo no me estoy sumando, yo pienso así. Bueno, pues, y lo pienso aquí y es que en el terreno que, antinacionalista, que sea. Y lo ante, con el, ante, el ante, que Antidominicana, que vete con él Yo no soy más dominicano que tú... Porque es que, yo no, es que yo estoy siguiendo la historia. Te llevo. Nosotros no tenemos conflicto con Haití. Eso es mentira. Me Haití tenía conflicto con Francia y con España. ¿Sabe por qué? Porque lo esclavizaban. Porque lo colonizaron. Y eso fue lo que ellos rompieron. O después de la independencia, ¿ha habido algún enfrentamiento con Haití? Salvo la matanza del 37. Que fuimos nosotros a ellos que lo matamos. Porque lo hemos ido destruyendo Ajá. la cabeza. Un solo enfrentamiento no ha habido con esa gente. Porque es que ellos nunca ha sido que parte yo... de nosotros como dominicanos enfrentar no, a ti. Que vaya, Ese pueblo de valido no va a por un grupo de bandidos que está dirigiendo lo Vamos hay. a ver, miren, señor, por Miren Dios. esto. La constitución, la ley, la carta, la ley suprema de la República Dominicana establece. Tú vas a hablar No, tú puedes brincar y patelear no, no, lo que tú quieras, no, no, porque, la porque la es la esto es muy duro. Si tú la vas a respetar, trata de respetarla conjuntamente con tu comentario histórico. <ríe> Dice la constitución, la constitución, que toda persona tiene derecho a la información, vamos a ver, no, no, aquí, toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. O sea, yo puedo opinar lo que yo quiera y nadie me tiene a mí que discriminar por eso, previa. y por eso yo defiendo la historia que aquí se quiere negar a los haitianos El aporte de, de, de los negros esclavos Que eliminaron la esclavitud en la isla Y eliminaron la colonización Que tenía España y Francia Que nos tenían a nosotros como juguete de ellos Se lo debemos a ellos Y hoy lo queremos negar, ¿sabe por qué? Porque son morenitos Y porque son pobres no, Eso no le hacemos a los italianos Ni a los chinos, ni se lo hacemos a los alemanes Que tienen eh, eh, eh, muchísimas propiedades aquí Pero bien Me quedan dos minutos quería Traerle esa parte de la historia Señores, a la gente hay que enseñarlo A que tenga un sentido crítico A que no se deje llevar De lo primero que escucha Cuando usted vea algo, pregúntale, hágale un cuestionario a eso, a eso que está escuchando, y será verdad Y qué me querrá Y déjame ver, si y no, y no habrá otra fuente Y no habrá otra Pregúntele, hágale un cuestionario A las informaciones que le llegan a ustedes por diversas vías Culmino diciendo Sobre lo que estableció La Unesco sobre el, el nivel de, de conocimiento de los estudiantes. Ciertamente estamos por debajo del promedio. ¿Qué pasa? Eso incluye la educación privada como la educación pública. Lo que significa que es el sistema que tiene un problema. Y le voy a decir por qué. Como yo tuve que autoenseñarme, o sea, los maestros en educación a distancia te sirven de colaboradores, de orientadores no te enseñan, eres tú que tienes que enseñarte tú mismo. ¿Ustedes saben que uno tiene que hacer? Te dan un programa y te dicen, "Mira, mira, mira, junior, cuando tú termines esta materia, tú tienes que saber esto, esto y esto." Si tú no desarrollaste esa competencia, entonces tú no has aprendido la materia. Adivina qué? Lo que estudiamos el sistema, nos dimos cuenta que esa era la base y nos fuimos a aprender eso, eso y eso. Si lo que tú quieres, por ejemplo, en una maestría, en una carrera te dice Cuando tú termines esta carrera, tú vas a saber hacer esto, esto, esto y esto Entonces tienes que irte y focalizar tu conocimiento en esa parte Para tú aprobar la maestría, o aprobar la carrera, o aprobar el grado, el, lo que sea Pero luego, tú tienes que volver sobre tus pasos Y lo que tú dejaste intermedio, completarlo Por eso yo le decía a un maestro, amigo mío aquí yo voy para atrás a estudiar ahora la historia universal porque tengo baches, hay, hay detalles que no lo tengo y así lo voy haciendo. Solamente que comencé de ahora hacia atrás, ¿Mm? a, hasta la antigüedad, hasta la prehistoria, la historia, la edad media ¿Mm? y así sucesivamente hasta lo que somos hoy. ¿Para qué? Para tener conocimiento de causa y que cuando me la pasen por el plato, pegársela a la pared como ha sucedido en el día de hoy. No hay forma de aprender si usted no quiere aprender. Pueden haber 500 profesores, ¿hmm? 500 profesores que vengan de Finlandia, de Islandia, que vengan de Noruega, que vengan de... ¿de dónde más? De Singapur. La, la mejor educación es la de Finlandia. Pero si usted no tiene el interés en aprender, en, en formarse, olvídese que usted no va para ningún lado. Así que esto le quiero decir. Las competencias, el sistema de evaluación tiene que ir dirigido a las competencias. Usted para poder pasarme de un grado a otro, para usted poder graduarse de abogado de lo que sea, tiene que cumplirme con estos requisitos que se llaman competencias. Si usted no lo desarrolló en el tiempo que usted estudió, se quedó, va a tener que volver a hacerlo o va a tener que reforzarlo, pero hasta que usted no me cumpla con esos requisitos, no pasa, no se gradúa, eso no sucede en la República Dominicana, que hay gente que se gradúa sin saber absolutamente nada, ahí está el problema. Muy bien, muchísimas gracias, Yerjan Lantigua.